Pero el wey, no, no, no. que si sí lo mata el Faye, ahí va otro, ahí va otro, el ¿A dónde? <risa> <No>. <risa> Listo. Muerto. Mega, el, el pendejo con una con un match. listo. No, nah, ya, ya, El, El cocunato. Mejor matan este para que no se vea ni nada aquí. LOL. ¿Cómo me Fake. Fake. <risa> Es un F.K. como ustedes pueden ver, es un F.K. No, no ofrece ningún peligro a menos que regrese el cabrón y igual, bueno, con qué, con puñitos a esta. Lo voy a matar a, a puños, a puño limpio. Listo. Para no hacer ruido, ¿no? Oh, Listo, tengo. No, ¡Cuántas veces le di, güey! No, güey! No. No, Esa es ¿cuántas? la puta verdad, y eso es lo que está pasando hoy mismo. Pero, afortunadamente, afortunadamente, muchos, muchos se han sacrificado para poder tener hoy en día la libertad que tenemos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! No tenía nada de este tipo Pero esto, esto es una locura ¿Me van a dar puntos o no me van a dar puntos? Esto es una locura Es una... ¿Qué puedo decir, güey? Va a decir que estoy... Los que no me están viendo, va a decir que estoy haciendo hacking o algo Y es que es un freguero, pero ¿qué va a comer? Es que no puedo creer, ya. Esto es una locura, güey. ¿Cómo, cómo voy a subir hasta allá? Si sí, os sale. Ah, lo alcanzó. Sí, qué mierda me alcanzó a al dar, güey. You shit. How many shots did you miss you, shit cunt? Shut the fuck up. Shit. Shut the fuck up. So no, shit bro. the fuck are you? I don't care, man. Yeah. Es un FK, como ustedes pueden ver, es un FK. No, no ofrece ningún peligro, a menos que regrese el cabrón y... y bueno, con puñitos, ahí está. Lo voy a matar a, a puños, a puño limpio. Listo para no hacer ruido, ¿no? que va a matar su... por ahí arriba, Peter. un beso. ahora vamos a subirle al Peter. te tira al... no, me no, no, no, no, Sí, pero te maté todos. ¡Qué asco! Ah, man, ¡Qué asco! Maten a no, que, quedan Majus y, y el Peter. ¿Qué sí, Peter ven acá? Qué este? no, Ahí, pues ese, ¿para se a matar este de ¡Ay, ¡Qué pendejo! ¿Qué? Apenas ¿Qué? con ¿Qué? ¿Qué? <risa> <risa> <risa> Tengo balas, güey. ¡Oh, ganó el No tengo balas, güey. tengo una voz, wey. ¿Sabes que estaba fregando? Uy, el mouse es una verga el rey. El peluca sabe. El peluca sabe. Lo veo, obviamente, pero está aquí. Es que ese es lo malo. Somos nueve, ya estamos dentro del área. ¿ya? ¿Ya? ¿Sí viene? Me pareció verlo por acá Ahí viene esta Vamos a decir, a ver si no la cago Uy cualquiera la puede cagar Fortuna no la cagué Nunca sabe, sabe, sabe. sabe.